Muy buenas a todos y todas, eh, cada uno de ustedes que están en esta oportunidad viendo este video que le llamó la atención. Esta vez quiero hablarles con relación a lo que es la solicitud de cita para sacar pasaporte en la República Dominicana. Bueno, aquí está la página en la cual ustedes eh, deben ingresar para así efectuar. Esta es la dirección de correo citas.pasaportes.gov.do, .go. en el caso de República Dominicana. Empecemos suministrando la cédula. Esto es un caso real, pues es el mío, que ya está vencido. 11 de marzo, eh, aquí hay un año, que hay que ponerlo, ¿Verdad? La oficina, en este caso yo estoy en Santiago, República Dominicana. ¿Qué servicio quiero solicitar? Solicito por primera vez, renovación de pasaporte, certificación de pasaporte. En el caso específico vamos a buscar una renovación de pasaporte. Aquí suministramos el número de teléfono con el cual ellos nos contactarían. En el caso mío, y correo electrónico sería el mío directo ok repito para confirmar okay, punto com. bien entonces una vez que ya esto está nosotros le damos a siguiente en el siguiente le especifique y le dice lo siguiente seleccione fecha y hora para su cita Aquí me dice que estamos para el 16 de octubre. Estamos aproximadamente, uff, promedio de dos años. Hay otro método que es el VIP, pero se requiere de las 11 de la mañana hacia abajo para poder conseguir ese tipo de cita. Horario disponible: 8:30, 8, 9:30. 9, Le voy a poner un tiempo en el cual yo pueda asistir. Vamos a ponerle que voy a ir a las 12 del. Dice PM, pero realmente 12 meridiano. Le damos a continuar. Recuerde que para proceso VIP, entrega de documento el mismo día por disposiciones y modificaciones de nuestro horario laboral debido a las medidas de reforzamiento del toque de queda en prevención a la pandemia del COVID-19, debes elegir el horario de las 11 a.m. De lo contrario, la entrega se efectuará el siguiente día laboral. Está especificando una hora para el caso de los VIP. Enviamos la solicitud. Una vez que la enviamos, dice gracias por completar nuestro formulario de solicitud de citas en línea. Te hemos enviado ya a mi correo, llegó la notificación de, como dice aquí, podría confirmar tu cita y obtener el detalle de la misma, la cita, ese es el número de cita. Debes confirmar tu cita en un plazo de 24 horas, de lo contrario será cancelado automáticamente por el sistema. En este caso yo lo estoy haciendo en día domingo, o sea mañana ya yo tengo que ponerme en contacto con ellos. Si sí deseo agendar otra cita, que de hecho la voy a hacer, porque tengo el, el mismo caso con mi esposa, y voy a buscar las cédulas de ella, y... Eh, 0.31, 0.26, creo que la tengo por acá, sí, efectivamente, 0.26, 59, 68, 1. Eh, ya nació el 30 de enero. Esa fecha no es la real eh, por situaciones de ella, pero de todas maneras, ella lo va a hacer en Santiago también. El servicio es también renovación del pasaporte. El teléfono de ella es 809-250. Lo voy a poner mío, porque el de ella puede ser más privado que el mío. Entonces, el correo electrónico, le voy a poner el mismo mío: uno Uno de ellos, Hotmail. Hotmail.com Hotmail.com Copio Y pero Que es igual de doy día siguiente Y me dice que está para la misma fecha Voy a poner Ay, ahora yo no recuerdo Y puse 12, 12, 30 ponerle 12 meridiano No recuerdo la misma lectura envío la solicitud Eh, lo mismo, me está enviando mi solicitud, bueno, hasta aquí este video si te sirvió este video bueno, pues haría que te gusta y a la vez compártelo para que otras personas también igual que tú pues se beneficien de esta asistencia que les hemos dado no olvides suscribirte y recomendar nuestros videos muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, gracias por la atención